A ¿Te has ver. visto a la fruta? Mm, Se podría decir que no, Nino. Y estos dos melones que traes aquí, ni, ni no. Va pésimo. <risa> Hola gente, ¿cómo están? Soy yo soy Ultimate estamos aquí en un nuevo video de reacción al canal. Que bueno, esta esta ocasión. Vamos a reaccionar a un canal que no había reaccionado antes. Que es el canal este de Homy Que yo ya conocía ese canal de la chica sacada de animes y todo eso. Y me, me gusta algunos de videos, ya habías comentado algunos, al menos notó mi... un poco de existencia alguno de los comentarios que dejé por ahí. Y... Ok. Y vamos a reaccionar a este video que me llamó la atención, la miatua el título, ¿no? La gente dice de peor a mejor, a ver cuál de su lista le ha sido peor o mejor, no sé, alguno... voten cuál tu tú utilizas favorita, vamos a decirle, ¿no? El tuyo, de, esas, de este anime, de ese que... Y muy pocos capítulos, así que no tengo mucha idea. Eh, que bueno, vos te puede gustar otro tipo de gusto, ¿no? Voy a tener este, esta chica en primer lugar, otro en tal lugar y esto y esto, ¿no? No me explica bien, bueno, igual ni me interesa. Así que vamos a ver el, el video, vamos a reaccionar y a ver que hay como ese video y tal, y va. Bla, bla bla bla, vamos a reaccionar y todo eso. Para tener un video más de esto, así que de este anime, para que unos meses no hable más de esto. Porque ya quiero enfocar otra otra cosa, quiero reaccionar más de Marvel y todo eso. Y Dragon Ball obviamente que estoy dejando de lado últimamente. Así que vamos a reaccionar este video y va. Quintilliza, cinco hermanas iguales en apariencia pero que en personalidad son muy diferentes Y aunque al principio eran idénticas en lo segundo, todos se hicieron algunos ¿Eh? cambios para distinguirse y ganarse distintos puestos en este top Cada uno tiene su propio top de las quintillizas, así que quiero saber cuáles son ustedes sí, en la Bartolo. caja de comentarios Este se va a basar en dos cosas, uno, qué tan buena persona o novia es esa quintilliza y dos, la evolución ¿Eh? de su personaje bueno, ya está todo dicho, ah, no okay, de es, es el no entonces que están en la descripción del video. Tenemos cinco fabulosas waifus, y ellas son Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki. Empecemos de peor a mejor, según mi opinión. Y voy a tratar de justificar mm, lo okay. mejor posible este orden. Eso sí, espero que se respeten todas las opiniones... No eh, sí. eh, Me gustaría hacer un video también de eso, pero no, no sé, yo tampoco vi mucho, así que no lo sé en la caja de comentarios y aviso que tiene un par de spoilers del manga así que cuidado con eso ahora sí ah, ya resemos. me spoilé hace rato así que <risa> Chica, ella es la más madura y la más floja de todas. Esta actriz, y como el prota se da cuenta de que actúa mucho cuando está con sus hermanas, le empieza a gustar. Lo que me gustaba de Chica ¿Eh? es que su personaje se llevaba muy bien con el protagonista, hablaban de una manera muy natural, ella le daba buenos consejos de cómo tratar a sus hermanas, y por lo tanto, era el núcleo que hacía que todo sea más agradable. El problema es que su desarrollo consta en volverse independiente de sus hermanas, y tomar en cuenta sus sentimientos únicamente, ya que le hacía muy mal el tema de ignorar lo que sentía por por el protagonista. De esta manera ella estropea dos veces los planes de su hermana Miku, uno cuando saca la mayor calificación de las 5 y otra cuando se hace pasar ¡Oh! por esto. Ah, estropeó los planes de la, la chica tímida, ¿no? De... Miku se va sí. Miku. Eh, Y capaz vi comentarios de que la odian por por eso, ¿no? De que engañó eh, a, a su waifu principal, ¿no? de que le gusta a la otra cosa. y le dice que le gusta a chica cuando sabía lo que la chica de auriculares <coughs> realmente sentía una de las traiciones más dolorosas de, ah, espera. de lo que la chica ¿Dónde está y, ese y otra cuando se hace pasar por ella y le dice que le gusta a chica cuando... Eh, ahí está disfrazada y chica de Miku, ¿no? espera, cuando yo empecé a ver antes de la... no, después de la, de la primera o segunda parodia, ¿no? que yo... eso fue lo primero que vi a ver a uno que otro clip yo creí <ríe> que, que todas las cinco era una sola y que tenía personas de múltiples Flasheé solo por unos segundos una vez, cuando vi que esta tenía varias pelucas y todo eso Yo flasheé, ah pues eso, se trata el anime, <ríe> nada que ver eh, Veía muchos videos de mi caño, así que yo pensé que esta <ríe> Pensé que era una sola chica con varias pelucas y tenía personalidad múltiple o si esa enfermedad para volver loco al, al chico, eso pensé en la primera segunda hasta que después cayó mi teoría no sé si hay alguna teoría alguien se, se hizo esa fumada, no sé o yo, el primero que se me ocurrió fue a mí, no sé. No sabía lo que la chica de auriculares realmente sentía. Una de las traiciones más dolorosas Eso, de la vida. Eso de la existe, la idea fue decirle mía. decirle a sus hermanas ¿eh? que le gusta fútaro y hacer una evolución digna de un personaje bueno, el autor dijo, bueno, que traiciona a todas sus hermanas, en especial a las más queridas del fandom. Pendeja, tarada, cancerígena, jodida, culeada, gilipollezca, pelotuda. así Hacemos de uno de ellos mm -hmm. fácilmente Aunque va a seguir teniendo una buena relación con el protagonista Ya perdió toda su confianza Por lo que la está en el lado. lugar Quiero aclarar que para mí Chica no es un mal personaje Pero que todo lo que le hicieron hacer Por conseguir a Futaro se vio demasiado Desesperado y es una lástima Porque era la mi de la primera temporada Luego no tiene mucho protagonismo Porque se va de viaje y gracias a la elección Que le hace hacer a Futaro se da cuenta De cuál es la que realmente le gusta De la 5 Miku, acá tenemos a la chica más tímida de las 5 La del diseño, de mi punto de vista, más lindo Hasta que Neno se cortó el pelo Como le costaba hablar, ella tenía Ay, sí, problemas yo, de autoestima Por lo que sentía que sus hermanas la superaban ampliamente Foto no va a ser un pilar muy importante en su vida Porque es la primera en la que se fija al darse cuenta que le gusta la historia Y él decir que su plato sí, estaba fin. delicioso cuando competía con la quintilliza que más sabía cocinar Como él ayuda a recobrar su confianza en ella misma Hace que se enamore de él Y a partir de acá intenta conquistarlo es la primera en darse cuenta de sus sentimientos y pide ayuda a su hermana mayor quien luego la traicionaría sus esfuerzos son algo positivo para la traición ella porque de la hermana mejores calificaciones <ríe> y me, me, me en la cocina de todas maneras su inseguridad se ve hasta el final de la segunda temporada y por lo tanto su desarrollo es bastante lento siempre fue pendiente de su hermana mayor no, no me gustan esos personajes tipo complemento de ginata. así como decía el nivel <ríe> si sí, veo más subió eh... No me, no me gusta, no me, ya, me Bueno, si sí se ve el diseño, si sí está, está buenísimo el diseño, ¿no? Pero no me gusta, sí, la personalidad tan lenteja que tiene, que... Es obviamente para seguir la trama hasta... Para que siga ganando más plato, obviamente, y los japoneses le gustan las miras muy sumisas, ¿no? Que eso, esas miras no existen, ¿no? Existen y... Para que quede claro, ¿no? Porque si veo páginas de Facebook, en twitter todo eso Ah, mi wife fue en, en mi cojinata y esas Y <ríe> eh, obviamente no, no existe ese tipo de mujeres eso eh, anda ahí soñando <ríe> que bueno si sí, realmente esto es ficción y que más estaba diciendo si, si, bueno si sí, no no me gusta mucho ese tipo de personaje ¿no? no muy cara la gana de cada trompa <ríe> de Fútaro. Por lo que no es de extrañar que tenga miedo a confesarse y finalmente no lo hace. Siempre trató de posponer esas palabras de amor y aunque sí parecía que se atrevería a decirlas por un momento, también pensamos que sería rechazada. A pesar de que sí es muy buena y muy dulce. Este personaje hace todo demasiado lento y a pesar de que fue la primera en darse cuenta la que tortuga. Gustaba, fue una de las últimas en declararse. Me encantó cómo por en darse cuenta que le gustaba, fue una de las últimas en declararse. Me encantó cómo Ah, y para mí fue uno de los mejores besos finales de la gente pero ya era demasiado tarde ya había elegido el protagonista muy tarde 15 años tarde oh, bueno. con cuál se iba a quedar por tener la trama más simple y más lenta pero una evolución y una relación sana con la el protagonista ella está en este lugar las en la primera death. temporada la mayoría no queremos a Nino ya que tiene muchas actitudes tóxicas que generan bastante rechazo Entre ellas impedía que las chicas estudiasen con él Hace que reprueben la primera prueba y lo ¿Sí? echan por no ser competente Porque claramente no hay una evolución en sus notas No le deja trabajar protagonista, lo drogó como dos tres veces lo expió el desnudo y bueno. Droga el protagonista le hace Juan King que así hasta la mitad de la segunda temporada a, en otro sentido. lo a drogar y le rompe los exámenes hasta que tiene un cambio radical. En realidad a Nino nunca le gustó el cambio y no quería aceptar que sus hermanas habían tomado caminos separados, por lo que pensaba que Fútaro era uno de los responsables de que eso pasara. Igualmente, Nino se da cuenta de la importancia la de tiene Fútaro para sus hermanas y la armonía que generaba en el grupo. Además, se empezó a fijar en él no solamente porque la salvó del agua sino también porque se preocupaba mucho por ellas aunque no era su trabajo cuando finalmente se da cuenta que ya todas habían cambiado, incluida ella decide hacerse ese último cambio cortándose el cabello, también decide abrir su corazón y que sus sentimientos por Futaro fluyan, para mí ella tiene las mejores confesiones de las quintillizas por un lado la de la moto cuando el prota no la escucha y la otra cuando lo dice Me en, forma, comienza comienza. en frente de él le pone un apodo, le manda besos le cocina, hace de todo con tal de ganarse su amor, si la puso en este lugar es por dos simples razones si la otra persona no te responde de la misma manera me parece que la solución no es insistir a más no poder además de que nunca fluyó del todo la comunicación entre ellos ella intimidó muchas veces al protagonista y si es que no la elige en el futuro es por todo lo que había hecho antes para ahuyentarlo además de que vuelve a ni no son linda muy linda pero me da miedo <risa> eh... Aunque se notó. <risas> Pudiste haber sido más sutil si sí, como, como waifu el diseño está bueno pero no es muy loca Es, muy, es loca tóxica pero está buena sí pero el, el diseño no su, Pero su personalidad es una porque y aparte eh, trató de ser bien todo eso pero o menos estaba insistiendo a Chabon, al protagonista, ¿no? De, de que sea su, su pareja, ¿no? Que el otro, pero ah, deje, eh, yo, el otro no sabe, ¿no? Que no le deja mucha opción, digo. ¿no? estaba a la fuerza, ¿no? Así que no y no parece que una relación fluya así, ¿eh? No. Y por eso, bueno, los fans obviamente eso porque no tiene novia obviamente, pero. No, eh, la, la mejor waifu eh, pomela de, de esta serie, ahí creo que ya a vecino. Hacer un poco odioso en los últimos capítulos del manga, siendo la única que no aceptaría a la quintilliza que eligió el protagonista. Por lo que las palabras que ¿Qué? le dice a Chica de, yo te hubiera felicitado si te hubiera elegido a ti, en la segunda no tiene sentido. Por el maltrato previo al protagonista, pero con una trama interesante hasta cierto punto, la puse en este mismo lugar. <música> Ah, y y Yotsua, sí, me olvido es un personaje cuyo desarrollo Es discreto pero completo eh, Muchos no la quieren porque en la primera temporada Casi no ha tenido protagonismo Para mí Yotsua tiene muchas cosas positivas Empecemos por el hecho de que fue Gracias a ella que se reunieron todos Ella fue la que motivó al protagonista A que estudie para apoyar a sus seres queridos Económicamente, quería ser reconocida Y diferenciarse de sus hermanas Y al querer destacarse en los deportes Es que deja de lado sus estudios Hace que la reprueben y por consiguiente las arrastra a todas en una misma bolsa Y es por eso que decide antes Priorizar su felicidad antes que la de ella Igualmente fue una de las primeras En tratar bien al protagonista Y en aceptarlo como su tutor Tiene este problema de no saber mentir Y la única vez que finge que lo hace Es cuando se le declara en la primera temporada Ella era la niña que él había conocido Tiempo atrás pero no le revelaría Su identidad por miedo a decepcionarlo Ya que justamente es la que tiene La peor calificación de las 5 mm, Cuando, cuando eran de chicos niño. habían quedado que se esforzarían por tener buenas calificaciones y mejorar la calidad de vida de sus familias además de que nunca se metió con sus hermanas y trató bien al protagonista desde el principio también se propone eh, que sí. sea feliz y toma un montón de medidas para que lo sea este panel me hizo sacar un grito de fangirl que ni se imagina ya que sin importar lo que sea ya lo más divertido del mundo si es contigo oh okay. Si no es la mejor es porque para mí es tan buena que se me hace un poco boluda por momentos Le falta un poco más el carácter de Nino para tomar ciertas decisiones Ah, me sí no que Argentina la... En este lugar. Además, Yotsuba es la única que tiene este panel de te arde Simplemente Dale con la su... cola, pa. Su... Este es pie. para mí el mejor personaje de las Kindijis Eh, yo pensé que se iba a quedar con esta Porque bueno, fue la primera con la que se topó, ¿no? Pero no, no fue así. y les voy a decir por qué no solamente se trabaja el desarrollo que tiene con el protagonista sino también sus motivaciones y problemáticas que están totalmente desligadas de él algo que con las otras quintillezas no pasó al principio se lleva mal con el protagonista por lo que no quiere que sea su tutor esto y que no confía mucho en los hombres ya que su padre las abandonó cuando estaban por nacer a lo que su madre tuvo que cuidarla eh, sola y suki es quien más la admiraba y quería ser como ella no solamente por la persona. Persona que era sino también por su profesión para mí funciona mejor como una mejor amiga para Futaro pero con un potencial de ser una buena novia también lástima que se dio cuenta de sus sentimientos bastante tarde es la que más se abre al hablar sobre su vida personal y también es la que más lo entiende ya que lo visita constantemente también hay... las tóxicas se adelantaron primero y las que más o menos son más normales por último eh, la, la chica y Nino fue primero y después Yosuba eh, y las últimas dos <ríe> ayudar a, a que Futuro supera el pasado se da cuenta de que todas sus hermanas están locas por él y por lo tanto no quiere que se separen y la ahuyenta un poco pero lo que se trabaja constantemente es en lo que significa ser un profesor y aunque no tiene el apoyo de su padre biológico el morocho la sigue apoyando para reafirmar sus sueños. todo esto y el lento pero completo desarrollo de sus sentimientos que trató de opacar hasta el final eso que para mí sea la mejor King Si les gusta este tipo de videos, no olviden suscribirse y darle like, porque eso hace un feliz, y porque también voy a subir más contenido de este estilo. ¡Hasta la próxima! chao chao. Ok, está interesante. Bueno, dejaré su video original en la descripción. A ver con tu... Ah, ok, iba a relacionar otro video más, pero me um, ha quedado muy largo, así que por ahora lo dejo hasta acá. Y bueno gente, si te gustó el video, dale una me gusta, puedes compartir el video, puedes suscribirte a este canal para más videos reacciones. Y ok, yo me despido hasta acá, soy Jose Ultime y nos vemos en la próxima. Bye, chao, adiós. Bye, bye, bye. ¿Eh? A ver, a ver. tirarles una bomba.